¡Hola, hola, hola! Muy buenas noches aquí desde Oslo. ¡Tanto tiempo! <ríe> ¡Qué lindo estar de nuevo por aquí! Bueno, ¡Hola, Fabiola! ¿Qué tal? ¡Muy buenas! ¡Hola, Yoli! ¡Hola, Yolanda! ¿Qué tal? No te pude saludar porque pasó demasiado rápido la, el mensaje. ¡Qué lindo estar de vuelta! ¡Feliz, feliz 2022! Es la primera entrevista. Bueno, ah, estaban, eh, habían hecho citas varias otras personas, pero al parecer se los olvidó. Bueno, eso pasa. Estamos empezando el año y me siento como de nuevo, <ríe> otra vez eh, como persona nueva. Qué lindo, lindo tenerlos de vuelta. Hoy día tenemos una invitada para mí especialísima porque es mi exalumna. Ella sacó su libro por medio del curso de escritura que yo hice y asistió a ese curso. Y bueno, ella está feliz, está feliz con su libro, ya está traducido al inglés, ha vendido, ha vendido más que yo. Con <ríe> eso les digo todo. Estoy muy feliz porque veo la felicidad en su rostro cuando se ilumina, cuando habla de su libro. Y de eso vamos a hablar hoy día, de cómo les fue, cómo le ha ido, con la venta, con cómo, les, cómo fue para ella escribir su libro. Eh, Fabiola tiene su libro ya hace mucho tiempo. Yo también tengo mis libros. Bueno, en este momento no los tengo a la mano porque, bueno, este sí, el antiguo. Y he estado tanto tiempo fuera de, de, del aire que no, que no he tenido las cosas en la mano realmente. Ah, lo tengo en inglés a la mano. Y he eh, estado sí, no puedo quejarme que he vendido, he vendido el libro, se ha vendido más o menos bien. Y eh, bueno, espero que no solamente que se venda, sino que a la gente le guste, le guste el libro, eh, los libros. Y puedan seguirme, puedan seguir lo que estoy haciendo. Ahora, en este momento, estoy en una etapa totalmente diferente a los libros. Estoy de, dedicándome al, al marketing. Y eh, más que todo por, eh, por incrementar los ingresos, que es importantísimo en esta época. Eh, me apasiona muchísimo también el marketing digital, pero no he dejado de, de lado la escritura. Eh, voy a seguir escribiendo, ese es mi propósito. Voy a seguir teniendo cursos de escritura mientras la gente quiera hacer los cursos conmigo. Y bueno, estoy feliz, feliz de estar aquí. ¿Hay alguna preguntita, Yolanda? ¿Tienes tú pensado a lo mejor escribir un libro? Bueno, esperemos que Ángela se pueda contactar conmigo porque me escribió no hace mucho rato. Y bueno, de todas maneras. ¿Qué les más les puedo contar? Bueno, eh, aquí está haciendo frío, normal, estamos en pleno invierno en Noruega. Pero de todas maneras estoy feliz, feliz porque... Gracias a Dios no me he enfermado, he pasado todo este tiempo de la pandemia, de restricciones, todo, he pasado con mucha salud, he pasado sin enfermarme para nada, entonces, más que todo agradecer a Dios por eso, porque nada, nada, uno lo tiene comprado si uno no tiene la salud. Tú puedes tener todo en el mundo, pero si no tienes salud, de nada te sirve. Así que, Ángela. Ya estás ahí, no te había visto. Eh, ah, mira, está nuestro amado... Jorge. Ya te invito, ya te invito, espérate. Eh, no hay solicitud, sugerencia, déjame ver, porque parece que no lo hubiera hecho. Mándame tú a la invitación, Ángela, ponle tú que quieres, in, porque no me deja ahí, listo. Ahí ¿No? se lo vas? <risa> Acá estaba escuchándote. Qué linda, linda, linda. Te digo que me siento como nueva otra vez porque es la primera entrevista de este año. Y bueno, así pasan las cosas. Tú estabas realmente una de las últimas de este mes, pero nadie se presentó. Y bueno, por algo pasan las cosas. Tú tienes que ser la primera. Bueno, y un honor. Sí un honor para sí, mí. Sí, para mí es una honra tenerte aquí porque eres mi alumna favorita, oh. linda, sacaste tu libro, yo me siento tan emocionada, te dije, lloré tanto cuando vi tu libro porque es como una abuelita, ahora tengo mi nieto, ¿no? Tan linda. Y la verdad que la ayuda, o sea, te lo he dicho, no sé, montones, millones de veces sí. y yo creo que te lo vas a seguir diciendo toda la vida, la ayuda que me diste la manera como, como me guiaste, como me apoyaste, como me tomaste la mano y me mostraste, me días, por acá sí, por acá no, intenta me esto, cambia aquello, todo. o sea, no hubiera sido posible, o me hubiera tardado mucho tiempo en conseguir sí. esto, si no hubiera sido porque te cruzaste en mi camino y, y llegaste como un ángel a mi vida. Así que <risas> agradecida infinitamente, yo creo que, por el resto de la vida y te va a seguir. Y lo te que, que tú dices lo es tan cierto, porque el problema está en eso, radica en eso. Puede ser que lo hubieses logrado de otra manera, puede ser. No te estoy diciendo que no, no soy la única persona. Pero el problema es que muchas veces la gente se queda en el camino porque lo, lo tan difícil, o sea, oh, no, esto es demasiado, no, no, hay por dónde tirar esto, no, no, no, esto es demasiado complicado. Pero de repente cuando hay alguien que te dice, mira, no, no, no. Vamos por acá, no es tan difícil. Mira si se puede, si se puede, y te dan ánimo. Es como que te cambia la perspectiva. Dice: Bueno, sí, lo voy a lograr, lo voy a lograr. Y el es tener, lindo cuando. Y el tener esa persona ahí que, que le va diciendo a uno por dónde sí, por dónde no, mejore, eh, haga un cambiecito acá, porque, o sea, te pasé un bosquejo inicial. Sí. Y, y de ese comienzo al resultado final, el cambio fue una cosa pero increíble. Pero fue maravilloso, ¿verdad? Fue maravilloso tú mismo te diste cuenta cuando fuiste cambiando y dices, wow, ok, funciona mejor, funciona mejor, ¿no? ¿verdad? Y como es el primer libro, entonces no hay experiencia suficiente como para uno mismo guiarse uno solo. O sea, esa, esa mentoría es mm -hmm. pero fundamental en este caso y yo pienso que o sea nunca me imaginé que el libro iba a salir de la manera que salió nunca me lindísimo me lindísimo y sí. está en inglés y está en inglés también salió salió hermosísimo los comentarios han sido bueno lloré tres días seguidos <ríe> tengo y, me, todo. y me di cuenta que estás vendiendo un montón, un montón por todas partes veo gente con tu libro anunciándote gracias a Dios, gracias a Dios Tuvo una acogida muy bonita la gente, el apoyo de la gente ha sido una cosa que, que no me imaginé la verdad, yo quería escribir un libro porque me gusta escribir porque, porque es algo que me llena pero, pero jamás pensé la reacción de la gente que iba a llegar a hacer de semejante manera y algo que me llena el corazón y, y es como que se queda uno sin palabras para expresar eso tan rico y, y tan hermoso que se siente y la gente por iniciativa propia empezaron a mandarme fotos con el libro, ya lo tengo, Ay. ya lo tengo, me llegó, mire, y empezó, y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es este regalo tan hermoso? Una de verdad que una experiencia todo total... cuéntales Ángela eh, el proceso aparte de que te ayudé a escribir un poco pero el proceso que tú tuviste acuérdate que tenías un problema con escribir porque tú sabes que cuando comienza a escribir toca sentimientos íntimos no y hay una parte ahí donde a ti te costó bastante sí sí sí sí sí definitivamente eh la terapia que es escribir es una cosa maravillosa la, la manera en la que uno puede como hacer esa sanación interna el poder llegar y tocar esos puntos que son tan susceptibles y que uno le saca la excusa y le hace la vuelta mil veces para no llegar allí sí, es sí. una cosa increíble pero y precisamente el, el, el bosquejo inicial que, que con el que yo arranqué y que te mostré, era eso. Era huyéndole y era como que vamos por encimita, no toquemos mucho, no profundicemos, mencionemos algo como por mencionarlo y sigamos derecho. Sí. Era, era muy superficial, pero, pero con la ayuda que me diste la guía, ese mismo empezar a entrar, empezar a, a, a yo misma como observarme y, y, y tener que revivir ciertos momentos, tener que volverlos a sentir. Lloré muchas veces escribiendo el libro porque me iba a esos, a esos momentos tan dolorosos en mi vida, pero precisamente todo eso fue lo que aportó para hacer esa sanación, que el libro saliera tan hermoso como salió y poder decir ahorita, wow, Ahora sí siento que, que hice las paces con esa etapa en mi vida. Ahora sí siento que me liberé, que saqué algo que llevaba cargando por muchos años, pero ya lo saqué, ya, ya no está, ya no me pesa en mi maleta. Y, y se siente espectacular, espectacular. Y Eso es lo que yo, o sea, mi enfoque. Tú sabes que hay miles de personas que están haciendo cursos para escribir un libro, pero mi enfoque es justamente ese, ese encontrarte es con ese yo interno, tratar de rebuscar dentro, no solamente por contar una historia, ah, todo el mundo cuenta una historia, es encontrar esa historia personal tuya que puede impactar a alguien con esa historia, o sea, puedes hacer que alguien toque ese corazón decir, Dios mío, yo también me siento así, yo también me sentí así. Y me si lo al tiempo sanar y sanar me lo han dicho es increíble porque a pesar de que es, es, es basado en mi historia personal y, y no sé uno tiene la tendencia a creer que las cosas que le pasan a uno es a uno y ya como si uno fuera único y especial en el mundo ¿no? sí. pero pero he tenido personas que me han dicho me identifique mucho con tu libro eh, viví una historia muy similar y no sabía eh, yo también me sentí así cuando en tal situación, entonces todas esas cosas son como, ¡wow! O sea, nunca me lo imaginé, pero, pero tan rico que la gente se tome el trabajo de hacerle saber a uno esas cosas porque precisamente eso se convierte en el motor para uno continuar y, y darse cuenta que, ok, lo hice bien, de verdad funciona, y, y no soy ni tan única ni tan especial en el mundo porque a todos nos pasan cosas similares. Esa es tú, sí, pero, tú, pero tú tuviste el coraje de escribirlo de decirlo, de contarlo y que otras personas se sientan identificadas con ese problema o con esa, es algo que pasaste entonces eh, te hace a ti sentir también bien, o sea lo que yo hice, lo que yo dije, está bien porque está ayudando a otra persona a que no se sienta tan sola en el mundo como tú pensaste que tú estabas que tú eras la única que estaba pasando por eso ¿no? total, definitivamente y, y el poder decir me acuerdo de una amiga de la que no sabía hacía muchos años del colegio y, me, y un día me escribió y me dijo, me he leído tu libro tres veces, tres veces ya, y lo voy a seguir leyendo, porque la manera en cómo me está ayudando a salir de, del punto en el que estoy es, es increíble, yo decía... Dios mío, ¿qué, qué es mm. todo eso? O sea, nunca nos imaginamos el alcance que puede tener lo que estamos mm. haciendo. Si uno lo hace desde el corazón, si Esto. uno lo hace desde... Ahí el... le diste en el punto preciso, y eso es lo que yo te decía en el curso, les decía a los otros alumnos, tienes que llegar al lector, el lector no es tonto. El lector no es estúpido, no es, no es un tarado. La persona que compra un libro es por algo. Y cuando comienza a leer, el lector te ve y te traspasa el alma y el corazón. Y te dice, ah, llegaste donde re realmente tenías que llegar. Y eso es porque hablas con sinceridad. No estás buscando palabras, camuflando palabras para que se vean bonitas, unas frases hermosas. Tú lo hablaste del corazón, lo sacaste de adentro. Y eso el lector lo nota. Sí, totalmente. Y yo pienso que esa ha sido parte, gran parte de la magia que ha tenido este libro, que, que hay, es como esa conexión de corazón a corazón, de, de una vivencia y de contarlo de una manera tan honesta, y, es... y, el, y el permitirme yo abrirme y, y mostrarme al mundo de esta manera, porque... Vulnerable. Exacto, es mostrar esa vulnerabilidad que todos tenemos y llevamos, pero que tratamos de esconder. Uh -huh. Entonces, el salir y mostrar, esta soy yo, conozcanme los que me conocían y los que no, porque mucha uh -huh. gente que me conocía me han dicho, wow, nunca me imaginé que hubieras pasado por tanto, o, uh -huh. o que de verdad eh, eh, como que eso hubiera sido tan fuerte. Tan difícil lo que fue, claro. Difícil. Entonces es salir y, y, y exponerse uno así no es, no es fácil, ni todo el mundo lo hace, pero es muy liberador. Y ahí es donde se permite uno conectar realmente con las otras personas, porque sienten esa honestidad que hay, esa sinceridad y, y, y que no hay malicia ni hay nada como, como sucio, no, o negativo no, o malas intenciones, mala sí. intención detrás de eso. Parece la... que hay una amiga tuya aquí, Giovanna, espectacular el libro, me tocó muy fuerte. Sí, y nuestra es... amiga Alejandra también está aquí, es espectacular, verlas a las dos. Lindo, lindo. Y, y eso es justamente porque eh, uno de los temas que tú tocas en el libro es cuando tú emigras a Estados Unidos. Y ese es un tema que <coughs> a mí me gusta mucho que, que se hable. Porque eh, desgraciadamente los países latinos tienen una imagen... Eh, gloriosa, de que cuando sales de tu país y vas a Estados Unidos, a Europa, wow, tienes un mundo, wow, estás en Estados Unidos, pero no saben, perdona la expresión, la mierda que uno a veces tiene que pasar, disculpen Total. las personas que están escuchando, pero es terrible, el dolor, el sufrimiento, la soledad, el no saber el idioma, el de sentirse, desolado totalmente, a re... o sea te fuiste por una razón, pero tu familia te tira tan fuerte, sientes no está tu comida, no está tu familia, no están los olores, no están las calles, todo eso es un dolor tan grande y tú lo transmites eso cuando lo escribes porque eso es hacerle despertar a la gente que no todo es maravilloso cuando te vas no todo es lindo, la sí. gente cuenta después cuando regresa, mira lo, los dólares que tengo, pero cómo los Ganaste todo el sufrimiento que tuviste que pasar para tener esa plata. Exacto. Precisamente yo pienso que se debe a eso. La gente no se quiere mostrar vulnerable, la gente no quiere mostrar su realidad y muestran como una máscara que se ponen donde, donde, donde cuentan ya un resultado. Sí. Pero, pero no el proceso pasó para llegar a ese resultado? que claro. fue lo que tuviste que vivir y pasar para llegar allí? Eso sí no se cuenta. Uh -huh. Y Estados Unidos tiene, tiene una fama así de, de, de, del paraíso, pues, sí. de lo máximo. El de las oportunidades. Uh -huh. Sí, pero, pero lo que dices es totalmente cierto. Es, es salir del nidito de uno donde está su familia, lo conocido, donde creció, donde es su casa y, y donde están sus raíces uh -huh. y salir a aventurar a un lugar completamente extraño sin mucha gente, como lo hice yo, sin tener a nadie porque uh -huh. yo fui la primera de mi familia que salió y, y en un país donde el idioma llega uno y es completamente... O sea, no entiende uno nada, y, y la cultura es tan distinta, y el clima es tan distinto, y todo, todo, es volver a empezar, es volver a nacer. Sí, sí. Totalmente. Y como tu libro lo dice, ¿no? Volver a nacer. Eso fue lo que yo hice, volver a nacer. Y, y, y también se requiere mucha valentía, se requiere mu mucho, mucho de uno mismo para poder quedarse, sostenerse. En el tiempo, en ese renacer, en, ese, en esos momentos en donde uno lo tira y quiere regresar uh -huh. a lo conocido, a su casa, a su familia y, y tener, el, tener la, la fuerza de decir, uh -huh. no, me quedo acá y, y está siendo muy duro, pero yo puedo, yo voy a seguir uh -huh. adelante, yo voy a hacerlo, yo voy a lograr lo que, lo que me proponga. Se requiere uh -huh. muchísimo sí. pero, y el resultado es... es el crecimiento, y yo creo, y, y yo creo, y, y, y ojalá fuera así, que todos pudiesen en la vida poder salir de su, no estoy diciendo emigrar, pero poder salir de su país por una época, dos, tres meses fuera, no de vacaciones, no ir con una mochila de vacaciones, no que ir a trabajar un país y regresarte de nuevo porque te abre el horizonte. Sí, total. Te abre los ojos y te das cuenta que la vida no es como te la pintan en tu país. No es como tú, la protección que tú tienes, eso te abre, te hace ver cosas más allá que las que estás viendo como cerradito cuando vives protegido. Total, total. Enseña a valorar y no solamente valorar lo material que se tiene, sino también como, como valorarse uno mismo, descubrir cualidades y cosas que de pronto antes porque no había la oportunidad o la necesidad de hacerlo, no sabía que las tenía y cuando ya uno se ve que se enfrenta a una realidad y a una incertidumbre de no saber hacia dónde, qué voy a hacer o es donde empiezan a emerger todas estas cosas que realmente uno sí o sí tiene que sacarlas, tiene que encontrarlas dentro de sí. uno donde estén porque es la única opción. Sí. Entonces, ese crecimiento y esa valoración que se da a uno mismo, eso es una cosa maravillosa, maravillosa. Yo quiero que les cuente a las personas que nos están viendo y que nos van a ver después. Cuando tú empezaste en el curso, tú me dijiste, eh, yo te pregunté, ¿de qué quieres escribir? Y tú me dijiste que <risa> ¿Qué me dijiste tú? Yo escribo unas reflexiones. <risa> ¡Esto! y yo Y yo yo muy respetuosa te dije sí, está bien, muy bonito ahora cuéntame quién eres tú por qué haces estado tú en Estados Unidos y me comenzaste a contar tu historia y yo te miré y te dije Ángela, deja las reflexiones de lado, serán muy bonitas ¿por qué no escribes de lo que tú te pasó a ti? no, que no, que no que es muy difícil dije, no te, no te pongas como escudo las reflexiones y gracias, gracias por hacerme caso porque yo no puedo eh, eh, imponerte y decir tú tienes que escribir esto porque esto es mejor para ti. No, eso es decisión personal. Y, Pero y eso, tú como buena alumna, tú, subiste, tú supiste escuchar. Por eso es tan importante la mentoría. Porque es, es la visión de alguien que ya caminó por allí y puede ver las cosas desde afuera. Porque uh -huh. cuando uno está dentro de pronto uno tiene esa visión que está teniendo esa otra persona. No solo desde afuera, sino desde su experiencia. Uh -huh. Entonces, claro, yo dentro de mi espaciecito, para mí mis reflexiones eran lo máximo. Pues, además de que, como te había dicho, tenían mucho éxito. A la gente le gustaba mucho lo que sí. se No, y son bonitas, sí. Yo la leí después, pero no tenía nada que ver con lo otro, ¿no? ¡Claro! Pero uno por el mismo inconscientemente, por la misma situación de ahí hay dolor, ahí ay, ay, yo no quiero entrar porque es que yo sé lo que puede pasar y ya lo viví y no quiero repetirlo. Entonces mm -hmm. uno se escuda para no tener que cruzar otra vez esa misma ese, ese mismo sufrimiento mm -hmm. que sí. tiene guardado mm -hmm. por tanto tiempo. Pero, pero gracias a que a que apareciste y, y, y te convertiste en mi mentora, claro, me mostraste otro camino, me mostraste otra vida, me mostraste un, un qué tal si, mm. ya me pusiste a pensar y, y qué tal si, y por qué no, pues intentamos saber <risas> qué sale, no, no, nada pierdo con arriesgar. Sí, y lo, lo bonito de la escritura terapéutica es justamente eso, porque revivir los recuerdos malos por sí solos no es tan bien, porque revivir para machucarte tú mismo y decir, ¡ay, mira lo terrible que fue! De nada te sirve, o sea, tú, tú no haces nada con eso. Pero cuando tú revives para sanar, para enfocarte en eso, es decir, mira, esto me pasó por esta y esta razón, ok, lo acepto, lo asimilo y paso perdono, si hay que perdonar eh, y paso entonces ese proceso lo puedes hacer escribiendo, y eso es lo que a, eh, aprendiste también en el curso cuando teníamos las charlas de escritura terapéutica que el, el poder escribir lo, los pensamientos que, a lo, que tú misma no sabes que están ahí y eso es lo maravilloso de la escritura porque tú comienzas a escribir y tú no sabes lo que está hasta que, que empiezas a escribir comienza a salir algo que dices wow, y esto de dónde ¿De dónde sale? Exacto, es una belleza. Para mí escribir es, es uno de los regalos más grandes que, que yo he podido recibir en mi vida. Porque es así, literal, como lo estás diciendo. Una cosa es lo que uno tiene en la mente y empieza a escribir, pero ok, siéntese y, y, y déle rienda suelta a ese lápiz que se vaya y que fluya y que salga, sí. lo que sea, sin pensarlo, empiece, chun, chun, chun, chun, chun. Y, y se asombra uno de todas las cosas que hay guardadas por allá en el rincón de San Alejo, como le digo yo, que es donde coge uno y, y, y mete, y mete, y mete, y cierra la puerta rapidito antes de que lo vuelva a salir. Y, y esa es, es una manera excelente para poder empezar a abrir nuevamente esa puerta y dejar liberar y salir todo eso que, que, que guardamos por tantos años y que nos tiene reprimidos o nos tiene viviendo con ciertos patrones y, y de ciertas sí. maneras que, y que te libera, te libera de una manera tan bonita porque te libera y te sana, porque eso es lo, lo importante para mí en ese proceso que tú también sanas, o sea, no te voy a decir que no te van a venir los malos recuerdos, eso, eso sería ilógico, pero ya cuando vengan no te hacen doler, o sea, ya no, no hay ese dolor como fue al principio no porque ya lo trabajaste, ya lo viste lo pudiste ver delante tuyo, cuando tú lo ves en papel es como te explicaba también en el curso eh, nosotros tenemos los gigantes en nuestra cabeza, pero cuando los traspasamos al papel, los gigantes no son tan grandes definitivamente definit y ahí cuando lo ves, dice mm, no era tan terrible. Y, y, y de pronto se vuelve a llorar y se, se vuelve a sentir esa tristeza o ese dolor, esa cosa. Pero pero cuando se trabaja, como decías ahorita, es muy importante no hacerlo para, para volverme a, a quedar en ese papel de víctima. No. Y, y, y su pro, pobrecita yo y como he sufrido en la vida y darme palo y llamar la atención y no sino hacerlo con la intención de soltar de liberar de una vez y sanar no. todo ese pasado es una cosa que no sé para mí la escritura es como mágica o como no. a mí me encanta lo que tú estás diciendo porque me topé justamente con una persona que me escribió y me preguntó acerca del curso y dije sí le expliqué de qué va y cómo va y todo y le dije, bueno, podemos eh, acordar para cuando tú quieres empezar. Entonces me dijo, sí, pero yo necesito tener tu currículum, qué tú has estudiado, de qué, o sea, de qué... Vi y dije, ok, eh... <risa> yo creo que mi currículum es el testimonio de mis alumnos. Y yo puedo sé, tener las mejores cátedras, tener el máster en todas las ciencias, pero si yo no sé comunicar, de nada me sirve tener un título además sí, de puede ayudar eh, mucho, pero yo he estudiado y he estudiado mucho, pero eh, si tú quieres un, un título mío de máster en algo, no te lo voy a dar, porque no lo tengo. Sí, además de, de también lo que aporta en la experiencia de vida, mm. que eso es súper valiosísimo, porque no es algo que yo leí en un libro y me aprendí de memoria, no, es algo que aprendí con el sudor y, mm. y, y, y con con haberlo transitado mm. y, y se graba más grande y se aprende más y, y cuando se va a transmitir o se va a compartir, ahí es donde sale con más honestidad, porque es que yo ya viví esto así, yo estoy entendiendo perfectamente lo que me estás diciendo, lo que estás viviendo, porque yo ya lo viví, yo ya mm. pasé por ese camino, no me lo enseñaron en la universidad, lo aprendí en la vida. Mm. Y eso, eso, es, eso es valiosísimo, valiosísimo sí. No, yo cuando te digo, eh, yo les cuento a todos los alumnos cuando empiezan conmigo eh, mi experiencia en la escritura. O sea, Siempre escribí de toda la vida hasta cuando me descubrieron mi diario y me dieron una paliza por el diario que había escrito. <risa> Tremendo. Y, pero bueno, así es la vida. ¿no? Y, y bueno, cuando escribí mi primer libro, que fue el, el, el eh, dedicado a mi madre, al sufrimiento que ella tuvo, eh, hizo en mí algo que que hasta el día de hoy la gente que, me, que ha leído dice, wow, qué, qué tremendo, qué historia más, pero mira, imagínate que fui a España en diciembre y mi peluquera lo había leído, pues lo había bajado, por, se lo llevé en físico, pero ella ya, ya lo había leído, y me dice, me emocioné tanto, porque conocí a tu mamá, y, y al mismo tiempo lo cuentas, pero no la haces ver a ella como una víctima, la haces ver como una mujer luchadora y cuentas una historia, pero que, que realmente conmueve. Y me dice: Yo no sé de dónde aprendiste, pero escribes de una manera que conectas, conectas con la gente. Y dije: Wow, o sea, y, y cuando te, te dicen eso de vuelta, te, te anima, te anima a seguir escribiendo, a realmente Total. conectar con eso y ayudar a gente a que llegue a ese punto también, ¿no? Total, sí, porque es que como, como nos enseñabas en, en el en la escritura terapéutica. Mucha gente cree que escribir es de, de gente ya, puede ser experta profesional, García Márquez y, y toda esta gente que ya viven de esto, llevan toda una vida, ya son expertos en esto, pero como nos decías, todo el mundo puede escribir. Y, uh -huh. y es verdad, porque con el hecho, o sea, si todos todos llevamos todos llevamos experiencias de vida todos llevamos emociones guardadas todos tenemos pensamientos acumulados el, el sentarse uno con esa honestidad de simplemente voy a escribir cómo me siento uh -huh. ahí empieza a fluir empieza a fluir empieza a salir no tiene que ser el súper libro el, el super bestseller de por los años de los años pero ya ese trabajo de empezar a conectar con lo que tengo acá guardado ya abre puertas y ya empieza, uh -huh. a, a, empieza a funcionar la, la escritura terapéutica porque empieza uh -huh. a abrirse esa puerta para que salga y empiece a fluir y a salir todo esto y, y al principio puede que, que se escriban tres palabras, cinco palabras, un, media una página, pero, pero si se da uno el tiempo y y la paciencia y, y, y la oportunidad de, ok, voy a sentar, a, me voy a dedicar este rato a, a intentar a ver qué sale, simplemente por experiencia, simplemente por, por ensayo, a ver qué, qué, qué puede resultar. Ahí pueden encontrar un, muchas sorpresas muy bonitas, muy agradables y, y que les puede ayudar muchísimo. Como yo les contaba a ustedes también, el bloqueo que la mayoría de la gente tiene al pensar a empezar a escribir es: yo no sé escribir, ¿por qué? Porque tenemos la idea de la gramática desde la escuela, que tienes que escribir correctamente, que la tildes en su sitio, que las comas en su sitio y que los puntos bien puntuados, o sea, todas esas cosas, es un trauma que tenemos en la mente, que <risa> todo tiene que ser perfecto. Y, y cuando hablamos de escribir, no estamos hablando de eso, estamos hablando de transmitir de transmitir esos sentimientos, esas cosas que tienes dentro. La ortografía, todo lo demás se, se, se ocupa el editor. Pero tú te tienes que ocupar de transmitir hacia el lector qué es lo que tú quieres decirle. Exactamente. Y, y, y eso todos tenemos acceso a eso, porque es que todos sentimos. Es simplemente tener el valor de sentarme y, y voy a ser honesta con lo que estoy sintiendo y voy a descubrir porque muchas veces, la mayoría, pasamos de largo sin saber ni qué estamos sintiendo. Sí. Y eso, detenerse, eso es lo que tú acabas de decir, detenerse a pensar, a meditar, a respirar y decir, ¿cómo me siento hoy? Como empezábamos con la, la clase, en la primera pregunta, ¿cómo me siento hoy? Solamente hacerte esa pregunta y, y que comienza a fluir. Y si tú te haces ese ejercicio, por lo menos, dos, tres veces a la semana, va a variar, porque no te vas a sentir igual todos los días. Totalmente, totalmente. Y van a salir cosas que, que uno ni se imagina. porque A lo mejor es... es bueno que salgan, porque si, si claro. están obstruyendo mucho pensamiento, te está ofuscando, es bueno que salga, que salga eso y que se libere. No necesariamente que escribas un libro de todo lo que te pasa, pero que se libere. Sí, oh, sí, súper sí. lindo yo sé que estás en un proyecto número dos <risa> ahora sí vienen las reflexiones ahora sí estoy con Ahí <risa> estoy trabajando bueno en realidad estoy, estoy en dos en este momento eh, llevo más avanzado el de las reflexiones eh, Todavía no lo he terminado, todavía está en proceso, pero, pero ahí voy, ahí voy, haciéndole y haciéndole, y porque me encanta, me encanta. El otro sí, no, no quiero decir nada todavía, apenas estoy empezando. es, es Lo bonito de eso es que, el, que estoy, el de las reflexiones no tiene nada que ver con este, que fue el que ya escribí y publiqué, y el otro que estoy apenas empezando no tiene nada que ver con el de las reflexiones, ni tiene nada que ver con... Todos son completa, temas completamente diferentes, todos distintos. Entonces, cuando me siento a escribir y cuando veo, es como... O sea, como ver esa capacidad de... de, de, de, de ¡Wow! Qué, ¡Qué diferencia! Este como me sale, este como... como inclusive la misma forma de uno expresarse... El, las Va cambiando, van, todo tan distinto, eso me sorprende, como que, okay, no es la repetición, no es la copia de, no es, mm. no, todos tienen su propia personalidad, cada sí. uno tiene su propio, son completos, como los hijos, me imagino yo no tengo sí, hijos, sí, sí. pero me imagino que es así, tengo dos hijos, tengo tres hijos, tengo cuatro hijos y ninguno se parece, todos son sí, es verdad. Así, así estoy viendo yo mis libros. Entonces sí. para mí es como descubrir eso, me encanta. Pero lindo, lindo escucharte porque se nota que te picó el bichito y ya no te suelta. no Y hace esa disciplina de como tú dijiste, escribir, escribir aunque sea un ratito todos los días, porque es, es un músculo que tienes que ejercitar el escribir. Tienes que hacerlo, porque no es que, ¡ay, tengo que tener una inspiración, hoy día me inspiré! No, no, eso así no funciona. O sea, tú tienes que sentarte a escribir y va a salir. Lo que sea. Y como les decía yo usted si, si se bloquea y no tiene que... Mira al frente tuyo, ¿qué hay al frente tuyo? Una, una foto. Comienza a describir la foto. Y de repente, ¡plup!, se abre. Sí, y me pasó porque cuando... Oh, como lo que estaba escribiendo supuestamente eran las reflexiones, obviamente sí era como que, a ver, el, el momento divino, el momento de inspiración <risa> para poder escribir esta reflexión, o a ver qué me fluye, o, o como qué temas cojo para reflexionar, como muy diferente. Cuando ya en el curso contigo enseñaste eso, hay que sentarse todos los días, es el músculo, y así no se quiera o así no se sienta, hay que sentarse a intentarlo, y empecé a hacerlo, y de verdad fluye. Mm. De verdad empieza uno. Y claro, las primeras palabras puede que cuesten un poquito, pero ya una vez. Un pleno como... después es parar, porque no puedes parar. Sí, como que calienta, como que el cuerpo hace su calentamiento, y ya listo, <risa> y, y vamos, vamos con, <risa> con toda. Ay, qué rico. Sí, es verdad. Qué que, lindo. Lindo, lindo escucharte, Ángela, porque he cumplido mi cometido, que como yo les decía, es más allá de, de ganar dinero, hacer el curso, para mí es una pasión, de poderles transmitir esa pasión de escribir, me alegro, estoy súper feliz de que tú hayas cogido eso y, y, y hayas hecho para ti algo tan especial la escritura eh, no todos cumplieron en el, en el curso, no todos pudieron eh, llegar a la meta porque pasa lo que te pasó a ti, a muchas personas les pasa que llega ese momento que es demasiado duro escribir, es demasiado sí, sí. complicado, llegas al punto que no, esto aquí no lo quiero tocar y es ahí donde debes escribir, es ahí donde debes continuar, es ahí donde debes enfrentarte a ese problema y decir, mira, te voy a ver en la cara y, y lo voy a escribir. Pero si los vas a pasar siempre, siempre, y te lo aseguro y te lo doy por firmado, que te va a surgir un problema. No que hoy día se enfermó la prima, pasado mañana se enfermó la tía, otro día, no, que tengo Las esto. Siempre va a haber una excusa, siempre, mm. porque no quieres confrontarte con lo que te duele. Sí, sí. Hay que tener valentía para, como digo yo, sacar esos monstruos que metemos debajo de la cama y, y, y agacharme y, y mirar a ver qué es lo que tengo allí guardado, porque uno se imagina que es más grande y más miedoso de lo que realmente es. Cuando ya tengo el valor y lo saco de allí, de ese rincón oscuro donde lo tengo metido, lo pongo al frente, me doy cuenta que no. Mm. Empieza a hacerse porque chiquito. Porque saca a la luz, ¿no? Empieza a hacerse chiquito. Sí. Y ya llega el momento donde y yo le tenía miedo a esto por tanto tiempo no lo puedo creer increíble ¿eh? sí pero lindo fabuloso yo estoy como te vuelvo a repetir súper contenta y espero que tú transmitas eso a otras personas también de que es lindo escribir no es tan difícil como te lo imaginas el proceso a lo mejor es problemático al principio pero si tú tienes una guía una persona que te está ayudando hasta el día de la publicación, hasta que sacas ese libro y ya lo tienes ahí y me llamas por teléfono, mira, ya lo tengo eh, bueno, es, es eh, lindo. En el momento de, de ya estar uno, lo voy a subir tan nervioso porque es, es ya voy a salir al mundo ya lo, ya lo voy a me vas a ver a, ya, ahora sí, ya no, estoy en la puerta doy el paso sí. y salgo o me entro y me escondo otro ratico inclusive hasta en ese último instante es importante esa mentoría por eso, por, porque pero es, a nervios claro, y sentir que alguien lo toma uno de la mano y le dice está bien, no pasa nada hazlo, haz lo que tú no estás sola, acá estoy contigo y te tengo cogida la mano y no te vas a morir, ni vas a caer por eso y ese empujoncito así pero uno sabiendo que tiene a alguien ahí apoyándolo es, mm. uf, es valiosísimo, por eso Perfecto. yo te voy a agradecer toda la vida y no me voy a cansar de decirlo nunca jamás, porque Gracias. yo no la, todavía pienso, yo solo hubiera llegado hasta ahí, no sé, no sé, ya no lo voy a saber porque no lo viví de esa manera, pero, pero sí pienso que es... Yo muy, creo que lo hubieras logrado a lo final, pero te hubiera costado un poquito más. Es mucha, mucha cosa, mm. muy fuerte para hacerlo uno solo, sí. Tener esa mentoría, tener esa persona ahí a un lado, de apoyo, de guía, de sostén, de uff, es bañosísimo. Uh -huh. y, y, y el proceso en sí de hacerlo, también es, es como que, pero yo no sé qué se pone, pero yo no sé cómo es, pero esto va allí, o, es, o qué es lo que pongo acá, y, y llegada y es así, fa fa fa y pon esto, pon aquello, escribe esto, con toda su... y, y recuerda una cosa, que después que tú terminaste, que subiste tu libro, que ya la tradujiste a, a, al inglés y todo, yo nunca te abandoné porque siempre seguí ahí. Y yo sí. te digo, cualquier cosa, llámame, siempre vas, voy a estar ahí porque para mí no eres una ah, alumna, listo, te fuiste, viene el próximo grupo, boom, te fuiste. No, para mí son personas y es la relación con la persona. Y es la conexión que uno llega a tener. Y eso lo notaste porque yo lo hacía de corazón, realmente de corazón. Sí, porque nos conocimos cuando empezamos el curso. No nos conocíamos pues, antes. No, de nada, de nada. Y, de y nada. se acabó el curso y yo todavía te escribo por, mejor dicho, hay veces que yo digo, ay, qué pena, Ada me va a matar. No, <risa> yo estoy así. Esta, esta vieja tan cansona <risa> Yo estoy aquí, te dije que te voy a ayudar y te voy a apoyar y esto no se trata de dinero, no se trata de me tienes que pagar, no, es un apoyo y para mí yo soy feliz, enormemente feliz con las palabras que tú estás diciendo porque esto no ha habido ningún acuerdo de antemano, no hemos ni siquiera hablado de lo que vamos a hablar, te dije que vamos a hablar de tu libro, pero... Eh, te agradezco realmente me, me conmueven tus palabras porque yo sé que son sinceras tú lo has dicho muchas veces y en otras oportunidades también y, y que la gente lo escuche porque no es eh, que yo pongo una propaganda y yo te voy a ayudar a esto no no es realmente funciona de corazón y como lo dices hay mucha gente que enseña estos cursos sí pero pero quién es la persona que está detrás de él? vale mucho, es muy importante, sobre todo para un tipo de proyecto de estos, que es algo donde se tocan tantas emociones tan profundas, tan fuertes, es que hay importante. Hay que respetar, que hay que respetar, porque tampoco puedo avasallar contra ti y decirte, tú tienes que escribir eso, porque nunca lo hice y te respeté, te dije, si tú quieres escribir eso, ok, ningún problema, pero ¿qué si tú lo haces así? O sea, siempre respetándote porque tampoco yo puedo imponer nada sobre nadie, porque eso no es ni mi manera de ser ni mi actitud, porque tampoco saldría nada bueno de no, eso, también. sería obligado. Y, y esa, yo pienso que tienes, tienes una capacidad, de, por lo mismo, porque es algo que te sale del corazón hacerlo, te inace hacerlo, tienes esa capacidad de conectar con, con las personas que están en tu curso y, y de poderlos guiar y apoyar, Tampoco es que vas a estar ahí como presionando, acá estoy, hágale pues, acá estoy, porque no está avanzando, ¿qué hubo? Se me, que, no, es precisamente eso, respetar el tiempo de cada persona, respetar el proceso de cada persona. Quien lo toma la oportunidad, perfecto, pero quien necesita más tiempo, perfecto. Cada mm. uno va en su propio tiempo y en su propio proceso. Mm. Yo sí, yo dije, esta es mi oportunidad, mm. <ríe> y yo bueno, y recuerda que todos los que estuvieron en el grupo tienen acceso todavía al, al grupo de Facebook donde están las clases grabadas y pueden volver a repetir y, re, y revisar una y otra vez porque ahí va a quedar, ustedes pagaron por eso y ahí va a quedar y pueden ver las veces que quieran. Y como les digo y las personas que van a escuchar después también, aquí estoy, cualquier cosita que necesiten, un texto, una cosita. Es increíble porque es que esta mujer no duerme y... No, porque, por Dios bendito, yo le escribo a la hora que sea yo digo, a debe estar, pero ya profunda está muchísimo por el cambio de hora y, y esa mujer me contesta y yo digo, Dios <risa> mío, ¿qué hace? <risa> Dormida te contesta <risa> Y ahora que estamos metidas en el marketing digital, peor, todavía no dormimos nunca. <risa> Dios, es que es una cosa increíble y yo soy... ¡Aya, cómo se hace! ¡Aya, qué hago! ¡Aya, por dónde! Yo creo que ya te sueños conmigo y todo. No, pero bonito, bonito ver que también está surgiendo en eso, como yo dije al principio, es una etapa nueva para eh, tener ingresos más que todo, no es por porque es una pasión hacerlo, pero para tener ingresos y, y así conectamos también con mucha gente y bueno, la escritura siempre va a ser mi pasión, siempre voy a seguir con eso, pero como tú sabes, no da de comer. Y bueno, tampoco puedo cobrar excesivamente un curso de escritura Porque como me decía esta señora, no tengo un currículum Y no puedo cobrar mil dólares ni dos mil dólares por un curso Sería ilógico de parte mía también hacerlo Entonces para mí el marketing digital viene a ser como el complemento económico Para poder seguir adelante ¿no? Sí, yo lo veo también como, como esa herramienta que nos puede ayudar ...para poder realizar lo que queremos hacer. Sí, justamente. Tener ese respaldo económico... ...porque no hay nada más terrible... ...que estar haciendo lo que te gusta... ...pero no tener plata. Sí, yo lo sé. Así que... Pero lindo, lindo Ángela... ...ha sido para mí emocionante... ...tenerte como primera invitada en este año... ...y bueno, te auguro lo mejor, lo mejor... ...y, y quiero estar ahí presente... ...cuando esté tu próximo libro partícipe también de eso e invitarte de nuevo cuando ya tengas listo tu segundo tu tercero los libros que quieras o lo que estés haciendo aquí está tu casa y yo voy a estar aquí para lo que tú necesites y tú lo sabes Ay, tan linda tan linda muchísimas gracias espero también que sea que sea la primera de muchas en este 2022 sí, sí, sí. Que, que, que Ahí hay, eh, paula parece que es familia tuya desde Ay, por... que mirando. <ríe> sí, que es, eh, el apoyo de la familia ha sido una cosa, sí. pero que no tiene... Sí, yo he visto que te mandan fotos, pero de todas partes, de todas partes. Dijo, esta mujer te vende más que yo. <ríe> y y es, es eso ha sido lo bonito, que es muy, muy espontáneo, porque yo a nadie le he dicho, ¡mandenme fotos! ¡Escríbanme esto! No, es espontáneo, a la gente le nace hacerlo y lo hace simplemente para dejarme saber que están ahí que me están apoyando que, que les gusta lo que hago y, y eso no tiene precio Qué bueno. eso no bueno. tiene de verdad vivir el amor de la gente uf, dios mío eso es lo más grande la bendición más hermosa que hay a mí me llamaron la semana pasada una señora aquí en Noruega me dice eh, es una paisana mía de Ecuador me dice, paisana, me dijo, estoy tratando de comprar tu libro hace tiempo en Amazon y mamá, soy, no me deja, que no sé qué problema. Y dije, a lo mejor lo tiene en su casa. Le digo, sí, lo tengo, lo tengo. <ríe> Así que, a entregar por libros. Que por supuesto que lo tengo. <ríe> Así que, pues, bueno, muchísimas gracias, Ángela, por esta charla tan amena, tan llena de, de corazón, porque realmente lo hablas del corazón. Y como te digo, aquí está tu casa. Y todo, todo lo que vas a hacer, vas a ser prosperado, vas a ver. Man, muchas gracias, de verdad que de corazón te lo digo una mil y un millón de veces hoy, todos los días. Muchas, muchas gracias por tu apoyo, por tu compañía, por tus enseñanzas, por tu guía, por estar ahí, por ser tan especial, porque, porque, porque te convertiste en una amiga cuando hace apenas unos meses no, ni sabíamos que existíamos, porque eres tan especial. Dios mío, por, ta, por ser tan maravillosa. Gracias, gracias. Que, de verdad, las bendiciones te lluevan en tu vida y, y que tu camino sea de, de, de flores, de alegría, de disfrute y que las personas que, que estén interesadas en, en escribir un libro, en aprender o la, la escritura terapéutica, no duden si Ada mm. se les cruza en el camino, ella es, a ojos <risas> cerrado la recomiendo una y un millón de veces, es la madrina, como su nombre <risas> lo dice, es la <risas> madrina que tanto estamos esperando ay, para poder ay, cumplir ay. un sueño. Gracias. No los pueden. En mejores manos no pueden quedar, de verdad que sí. Un beso muy grande, un abrazo y pronto nos estamos viendo, ¿ok? Muchas gracias, cuídate mucho. Tú y también. Gracias a todas las personas que se conectaron. Gracias, gracias. Muchísimas gracias, Dios.